Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, hoy vamos a hablar sobre ligar en internet. Y es que la serie You ha sido un bombazo de Netflix y si no la has visto seguramente hayas oído hablar de ella. Y si no, yo te pongo rápidamente al día. Se trata de una serie donde el protagonista acosa a través de todos los recursos digitales a su alcance a la mujer de la que dice estar enamorado. Y eso ha puesto un debate muy necesario sobre la mesa y es que no todo el que utiliza aplicaciones para conocer gente a través de internet Internet, es consciente de los peligros que esto implica y de la cantidad de información sensible que expone. Lo que sí es una realidad innegable es que Internet ha revolucionado totalmente la manera que tenemos de relacionarnos y a través de aplicaciones tan populares como Tinder, o Badoo o Meeting, la manera de conocer gente nueva. El problema es que la persona que hay detrás de un perfil online no siempre es quien dice ser y que la la mayoría de usuarios de este tipo de aplicaciones es gente muy joven. Chantaje, ciberacoso, robos con violencia o incluso violaciones grupales son algunos de los peligros que hay detrás de ligar a través de Internet. Pero volviendo a la serie de la que os hablaba al principio, una de las cosas que más llamó la atención a los espectadores es que el protagonista utiliza una aplicación para acceder al móvil de su víctima y seguir toda su actividad digital en tiempo real. Y os preguntaréis si esto es ficción o tal vez una exageración y déjame decirte que nada más lejos de la realidad. Este tipo de aplicaciones se llaman Stalkerware y son utilizadas para monitorear en tiempo real la actividad de otro dispositivo digital. No hace falta que os diga que esto supone un delito. Se trata de aplicaciones que actúan en segundo plano sin que la persona que tiene ese dispositivo sea consciente de ello y en España han aumentado enormemente las víctimas de este tipo de delitos. Otro de los crímenes que se llevan a cabo utilizando las aplicaciones para conocer gente en Internet es el robo de datos. En especial a través de Tinder y Badú se han puesto en circulación archivos de malware que sirven precisamente para eso, para el robo de información personal. Ya sea para venderla a terceros o para utilizarla en suscripciones de pago. El phishing también es otra práctica que se lleva a cabo a través de este tipo de aplicaciones. Se suplanta la identidad de las webs, se copia de una manera casi idéntica llevando a confusión al usuario que introduce sus datos en el sitio equivocado convirtiéndose en víctima siempre hay que tener cuidado a la hora de introducir datos personales en internet comprobar que las webs son fiables y verdaderas y si decides hacer uso de este tipo de aplicaciones para conocer gente en internet ser muy prudente, ser muy cauteloso y sobre todo debemos ser conscientes de que nunca seremos capaces de conocer realmente la identidad de alguien que hay detrás de un perfil online. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.